Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz martes para todos. Seguimos en nuestra octava de Pascua, viviendo la alegría, la prolongación de esta gran celebración que hemos tenido el pasado fin de semana. Que Jesús, luz del mundo, ilumine nuestras vidas. Que el Señor, que ha vencido la muerte, nos fortalezca para vencer cada día la muerte que produce el pecado en nosotros. Solo en Jesús, nuestro Señor, tendremos la fuerza necesaria para dominarnos a nosotros mismos para negarnos y para seguirlo a él Señor Dios en tus manos ponemos este día que ahora iniciamos en tus manos Señor nos ponemos Amén Bueno mis queridos hermanos hoy martes vamos a meditar el Evangelio de San Lucas capítulo 24 versículos 13 al 35 el mismo día el primero de la semana de los discípulos iban a un pueblo llamado Maús situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén en el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos. Pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo, ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En su rostro se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofa, le respondió, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que no se, no se ha enterado de lo que ha pasado estos días allí? ¿Qué pasó? le preguntó. Pues lo de Jesús de Nazaret profeta poderoso en obras, en palabras delante de Dios, delante de todos los hombres y que nuestro sumo sacerdote, nuestro jefe lo condenaron a muerte y lo crucificaron nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel además de todo esto, ya van tres días que suceden estas cosas y la verdad, no ha pasado nada es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar fueron de madrugada al sepulcro y al no el cuerpo Volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles que les habían asegurado que estaba vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús dijo, ¡ay, qué duro de entendimiento son ustedes! ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés, y continuando por todos los profetas, les explicó todo lo que en la Escritura se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir, pero ellos le hicieron fuerza diciéndole: "Quédate con nosotros! Es tarde, va a anochecer. Él entró y se cruzó con ellos, estando a la mesa tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio diciendo. Al punto se le abrieron los ojos a ellos, lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron uno al otro, ¿No es cierto que a lo largo del camino nuestro corazón ardía con sus palabras a medida que nos mostraba el sentido de la escrituras". En ese mismo momento se pusieron en camino regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once a los demás compañeros que estaban diciendo, es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que, se les, lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir de la palabra del Señor. Nos encontramos con la escena de estos dos muchachos que por el camino de Maús vuelven a su tierra, a su casa y han vivido el fin de semana todo el tema de la muerte de nuestro Señor Jesucristo ellos no lo han visto y Jesús se hace el compañero de viaje y vuelve a explicarle nuevamente la palabra y parte el pan con ellos, cuando parte el pan ahí se abren los ojos reconocer al Señor es toda una experiencia de fe mis queridos hermanos es una experiencia de caminar, de orar no es fácil mis queridos hermanos que se nos abran los ojos el pecado nos endurece, nos enceguece, pero Cristo, luz del mundo, abre nuestros ojos para que podamos verlo, para que podamos reconocerlo. Mis queridos hermanos, sigamos viviendo este tiempo pascual, caminando con Jesús, que nos explica las Escrituras y que parte para nosotros el pan. El, la fracción del pan, podamos reconocer que cada día podamos abrir los ojos y ver a Dios. Amén. Un feliz día para todos.